¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, como podéis ver, hace tiempo que no, no subo vídeos al canal y ha sido porque he estado de una manera así más o menos reformando lo que es la calidad de, de imagen, de sonido y también como podéis ver, esta silla que me, me he cogido para estar más cómodo porque la que tenía antes era muy incómoda y también he conseguido algunos patrocinadores, entre comillas, que son En wonders que patrocina gafas y otros más que están por ahí en camino como camisetas y más cosas y también, durante todo este tiempo no he estado inactivo completamente me han ido mandando productos a la semana, vendían, venían unos cuantos y en especial, el que más me ha gustado es esta cámara deportiva que graba en 4K me la han mandado de Outlet Tablet que es una, una empresa de La Rioja y tiene una, una página una página web que os la recomiendo tiene productos fantásticos a precios insuperables tiene también smartwatch accesorios para la tablet, el móvil, la bici cámaras deportivas y muchas más cosas sobre todo son accesorios los que venden bueno lo principal de esta cámara es que graba en 4K, pero es que no solo graba en 4K, graba a 30 FPS. Yo creo que una, es una de las pocas que he visto que graba en 4K a 30 FPS que sea tan barata. Y estas esas, pues por ejemplo, tiene 170 grados, o sea, de, de ángulo de visión, tiene wifi y tiene 16 megapíxeles. Otras características buenas de esta cámara es... El... No sé si lo podéis ver Aquí Sí Ese es el mando que lleva Que le podemos Grabar vídeo echar fotos O apagarla directamente Pero no podemos Por ejemplo si Vale Si tenemos Por ejemplo la cámara apagada No podemos encenderla Lo único si está encendida Si la podemos apagar Echar fotos y grabar vídeo, no podemos hacer nada más Una cosa muy importante Es que el mando No es acuático, así que no lo recomiendo Que, que lo metáis al agua Vamos a empezar a abrirlo Y a hacer el unboxing Y la review Tiene bastantes accesorios por lo que estoy viendo vamos a empezar por los accesorios aquí tiene un cargador esto es el soporte para la cámara para poder ponerlo en un trípode o en, gorila, en un GorillaPod o en cualquier accesorio que tenga esa clavija estos son otros dos accesorios para poder Pegarlos y poner la cámara Aquí viene Un paño para limpiarla y un par de pegatinas Y un, unas bridas Luego estos son Correas para poder sujetar La cámara en algún lado para que no se mueva Esto no, no tiene mucha Funcionalidad Para mi caso Esta es otra tapa de, de la parte de atrás, por si la, la que tiene se nos estropea o algo y no aprieta bien, se la cambiamos y perfecto. Luego viene con otra batería de 900 mAh. Otra batería pequeña, no sé si la podéis ver, es esta ¿Y qué más? El cable para, para conectarlo a, a la base de carga y para poder sacar los datos los vídeos, las fotos, estos son otros adaptadores que llevan este para conectarlo a cualquier trípode o lo que sea también y esta es la, la otra característica luego muchas de estas que son normales es decir, que son todos son accesorios para ir uniéndolos y poder engancharlos o a la bici como por ejemplo mira este este voy a abrirlo es para la bici. Que lleva su... A ver, entra muy encajado. ¿No ves? Lo vamos aflojando. Y aquí, justamente aquí en este hueco, metemos el manillar de la bici, lo apretamos, tal, tal. Y metemos, por ejemplo, este accesorio. Y aquí conectaríamos la cámara. pues O, o con este accesorio así. O con el que incluye la, la cámara que lo la, la apretamos y listo luego lleva también este accesorio que es para ponerlo en la correa o cualquier cosa y no los podemos enganchar en la correa para que, para que llevar la cámara ahí y poco más ya estos son iguales que los otros que es para ir uniendo las piezas y que se que quede todo bien unido y aquí tenemos lo principal de, de la caja que es la cámara la cámara deportiva y el mando si no lo veis bien ahora, ahora después os dejaré por aquí un par de tomas para que para que podáis ver ver bien el, el producto vale más voy a decir las más características que lleve eso que graba a 4k en 30 fps a 2,7k a 30 fps a 1920 por 1080p a 60 fps que eso ya está muy bien y luego a 1280 por 720 a 120 fps vale esta cámara ya la he probado yo, ¿vale? Aunque esté aquí dentro, ya la he probado yo. Y ahora después os dejaré por aquí un par de tomas y un par de vídeos que he grabado con esta cámara. Y principalmente he grabado a cámara lenta. No se ve muy bien, como digamos. Bueno, no se ve todos los píxeles que podamos conseguir. Pero una cámara deportiva 4K que grabe a cámara lenta por este precio... Yo creo que es de las mejores. Luego, si sí tenemos la, las GoPro que se van ya a 300, 400 euros, y esta está por 80 euros. Yo creo que calidad-precio está muy bien. Voy a abrir esto y os voy a enseñar una característica que me dejó a mí flipado. Y diréis, ¿cuál es? Pues esta cámara lleva flash. sí no es un flash, vamos, que, que sea muy bien, pero a ver si enfoca Ahí. aquí esto de aquí es un flash vale y en el otro lado esto es para para el mando para que para que pueda funcionar va como tipo infrarrojo para que pueda funcionar y voy a encenderla para que podáis ver la tiene una pantalla también de cuánto es de 2 pulgadas como podéis ver de 2 pulgadas no es táctil y vamos a ver el micrófono también lo he probado no es que sea una locura como siempre las cámaras deportivas el micrófono es muy muy malo Vamos aquí la cámara lenta vale voy a activar el, el flash para que veáis cómo se ve que eso fue lo que me dejó a mí alucinado cuando lo vi aquí white LED Mira, como podéis ver, se acaba de encender el flash. A ver si enfoca. Ahí. Como podéis, y ahora voy a, mira, ahora voy a desconectarlo, ¿vale? Para que notéis la diferencia. ¿Vale? Desconectado. No es que sea gran cosa, pero por ejemplo, si estamos de noche o lo que sea, nos estamos grabando así con la cámara, pues está muy bien. Y poco más, se le puede cambiar el idioma como todo. Y si ves que cuando está grabando, si os compréis esta, esta, esta cámara y está grabando y se nota la marca de agua, luego en los ajustes, en los ajustes perdón, se los podéis cambiar para que no salga. Aunque por una parte viene bien, porque así sabes el día que lo has grabado, a la hora, tal, si lo tienes bien configurado a la hora, claro. Y poco más. Ahora después os dejaré un par de tomas y dar las gracias a The Outlet Tablet por cederme este producto. Y poco más. Aquí os voy a enseñar, mira, os voy a enseñar las las gafas que estas son de En Wonders. A ver si enfoca. Foca. No se enfoca. Bueno, como podéis ver, son como en un verde así clarito y como he dicho antes de la empresa En Wonders. Y si queréis compraros alguna de estas gafas o del link que dejo en la descripción de, de Any Wonders, que tiene mucha variedad de gafas, podéis poner el código de descuento danem de 10 y se os hará un descuento para poder comprarlas, que viene muy bien. Y luego estas son las otras gafas que llevan aquí en el lado también en Wonders, son polarizadas y es de madera. Como veis, quedan bastante bien. Y son de muy muy buena calidad, así que yo las recomiendo. Y pues bueno, mira, ya que estamos aquí en el este, vamos, os voy a enseñar lo, lo que lleva adentro, que es la funda, para meter las gafas, la caja, que es una de las cajas que me he quedado flipado cuando las vi, que son de muy buena calidad, ¿veis? Llevan como imán, y luego la tarjeta de N-Wonders... Y atrás con el correo electrónico y, y su Twitter y, y Instagram, ¿vale? ¿Y qué lleva más? Pues ya lleva unas pegatinas. También de N-Wonders. ¿Y qué más? ¿Qué más? Como podéis ver, las pegatinas. Ah, sí. Y el paño para, para limpiar las gafas. Es normal el corriente, no lleva nada, ninguna, ningún logotipo ni nada. Y bueno, como dice... Aquí no sé si podéis verlo. Voy a enfocarlo a ver si podéis verlo. Vale, ahí. Dice, viendo el mundo desde otra per pers perspectiva. ¿Qué os voy a decir? Por el precio que tienen las gafas, yo os las recomiendo. Y se nota que son de calidad... Polarizadas Que vienen muy bien a la hora de conducir Lo único Que por ejemplo En mi móvil No sé si serán todos los móviles Cuando tienes las gafas puestas Si por ejemplo Giras el móvil Así No se ve la pantalla Se ve muy, muy oscura Pero nada Yo por ejemplo en mi móvil Le subo el brillo Y se ve, se ve bien Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós